Poema El Bautismo. ¿Qué puedo dibujar aquí sino el rostro de la muerte, los labios del dolor, el descabellado pensamiento, la sutura inconclusa, los ojos heridos, la beligerancia del sentido, la llama extinguida, los ciclos del hombre, el cansancio de la mujer? Sus derrotas, todas las derrotas. En esta hora de gaviotas que claman, en esta hora de cielo estéril, en esta hora de espalda erizada, en el precipicio del canto ahogado, en paredes húmedas de barro y estiércol, se cae polvo del polvo y los giros del viento sin guantes ni cirugía, ostentan la minucia del orbe, en el olor de las pupilas muertas, en el olor de los sueños truncados.